Bueno, Santiago, buenas noches. Carlos Rodrigo antes de dar por terminada la, con estos tres puntos que termina la crisis que tenía América. Y si nos pudieras platicar un poquito lo que pasó con el Mereco, uno de tus auxiliares en el, el golpe, por favor. Lo, lo que pasó con. Lo que pasó con quién disculpa. Después, de, después del gol a favor, nuestro gol a favor. Eh, sí, vino, no, no, jalonearon. No, estábamos, estábamos corrigiendo la, la pelota parada. Eh, no, no, nada en particular, yo estaba muy cerca de... Eh, es más, vino Meré y también vino, vino Jordan. Eh, teníamos que corregir algo, habíamos recibido un gol de córner y estábamos tratando de ajustarlo. Pero no, en, nada, nada en absoluto, para nada. Pero ¿Cuántas preguntas tiene cada uno, Ana? Ah, no. Disculpa, ¿no? Vamos a. Ah, pero usaste la tuya. Vamos a ir a Conrecord. Hola, Santiago Víctor Díaz, de Tío de Deportivo Record. Preguntaste específicamente sobre el parado táctico. ¿Te habló mucho en la semana que ibas a cambiar estrategia? ¿Te das de satisfecho con el resultado? Déjame contestarle la anterior, así no se me enfada. Eh. Eh, nosotros trabajamos con, con el máximo compromiso profesional eh, siempre y, y este es un campeonato muy duro, muy difícil, y somos un equipo que nos estamos ensamblando con nuevos jugadores y, y, pero competimos, eh, sabemos competir, Hoy los jugadores lo han demostrado, eh, han mostrado su carácter además y, y, y vamos a tratar de seguir abriéndonos paso en este torneo tan, tan duro en un semestre nuevo. Perdón, dis disculpa. la pregunta? Sí, por favor. ¿Se había hablado mucho del esquema que habías modificado durante la semana? ¿Habías quedado satisfecho con el resultado? Sí, vamos. Eh, los esquemas eh, eh, siempre están a disposición de los, de los futbolistas, ¿no? Y, y, y yo considero que hay cosas mucho más importantes que los esquemas. Hay muchas opiniones en esto y. y, y y casi todas son válidas, ¿no? porque en el fútbol es así, pero, pero en mi opinión los esquemas siempre tienen que estar a, a disposición de sacar el máximo rendimiento de los jugadores, de la plantilla, y, y hay veces que se modifican por, por, por el rival, hay veces que se modifican por, eh, eh, por, por condiciones propias, y, y en este caso se, se modificó porque, porque no contábamos con laterales, ¿no? Eh, con laterales derechos, ¿no? Miguel está expulsado, y sancionado, eh, Jorge está lesionado todavía, y Lara, eh, que es otro de los jugadores de la plantilla, muy joven, que, eh, que puede desarrollar esa posición, también tiene una lesión en el quinto metatarsiano del, de, eh, del pie. Y, y entonces decidimos, eh, decidimos eh, eh, intentarlo con, con un sistema diferente, ¿no? eh, al cual yo creo que los jugadores se han, se han adaptado muy bien y muy rápido, eh, no siempre sencillo con lo cual hay que felicitarlos a ellos. Considero que eso se lo tienes que preguntar a a Gilberto, ¿no? Eh, si lo ha dicho él, se lo, se lo, se lo preguntas a él. Eh, con respecto a, a las opiniones, a, al contrario, estamos eh, siempre abiertos a recibir, a, a recibir críticas. De hecho, eh, primero porque es la libertad de expresión del fútbol y eso es maravilloso. ¿no? Eh, y segundo porque yo prefiero las críticas a los elogios. Las críticas siempre te ponen en alerta y te tienen... Prestando atención y con los pies en la tierra. Los elogios son más como, como cantos de sirena, ¿no? Te pueden confundir. Yo repito, creo que la primera pregunta. Nosotros trabajamos eh, con, con el máximo compromiso, con la máxima seriedad eh, desde el, el primer día del, del año pasado ya y, y, y hemos hecho un, un camino eh, desde, la, desde la solidez y desde la seriedad que nos ha dado resultados en la fase de liguilla, si estamos hablando de eso. Eh, y, y lo que vamos a intentar este año, este semestre es... Eh, Agarrar ese ritmo, tratar de agarrar ese ritmo, que es muy difícil, abrirnos camino en este torneo para clasificarnos y poder disputar de vuelta el torneo, poder competir por el campeonato. Ese es nuestro objetivo. Y, y quiero felicitar a los jugadores, porque han hecho un partido de, de carácter. ¿no? Eh, todos y cada uno de ellos han jugado como un equipo y, y nos llevamos una, una victoria que nos sabe muy bien. Listo, pues, gracias. Muchas gracias. Adiós. Permiso. Gracias. Sí, creo que fue un partido muy disputado, empezando por lo que fue el primer tiempo. Uh, tuvimos que ajustar muy temprano, creo que América nos estaba ganando lo que era la media cancha, llegando mucho de frente con segundas oleadas entonces ajustamos haciendo un rombo en la media cancha, creo que el equipo quedó un poquito más compacto y, y con eso um, surgieron dos errores puntuales que terminan en el gol de América, donde yo pondría también el tercero y, y el equipo siempre buscó uh, estar en, en lo que era la posibilidad de hacer un, un gol, de meterse en el partido, creo que no hay nada que reprochar en términos de esa actitud en relación a los, a los jugadores. Intentaron todo desde el inicio hasta el final. No teníamos muchas opciones en términos de poder cambiar el partido, el partido en términos de lo que podría ser opciones en la banca. Uh, Jordan ya entró ahí prácticamente con esos 15 minutos al final para intentarnos cambiar un poquito esa dinámica. Por el otro lado, sacando a Alan, que tenía una tarjeta amarilla, a pesar de estar bien en el, en el partido, y esta prácticamente fue la historia del, del partido, un partido muy disputado, que ganó el equipo que cometió menos errores. Nosotros cuando cometes errores de esta naturaleza, terminas penalizado, viene siendo una repetición, viene siendo un padrón, pero en términos de actitud no hay nada que reprochar, los jugadores están juntos, están, están con esa creencia, con esa confianza, pero la verdad es que eso es de resultados, de resultados no se están dando. Uh, bueno, en la primera mitad fue un partido muy, pero muy disputado, muy ríspido, o sea, muchos segundos jugadas, balones muy por, por arriba, uh, los equipos mucho más en términos de intensidad que en términos de claridad de juego, creo que fue, fue dividido en, de parte a parte, uh, nada más que no conseguimos sostener el resultado por más tiempo, o sea, Marcas, menos de cinco minutos sufres en los dos, en los dos primeros goles. Uh, y ese cambio ha tenido que ver, como te decía, con, con lo que era la superioridad numérica que nos estaban generando la media cancha de América contra, contra nuestros dos medios, donde en un, en un primero cambio buscamos que, que Brian pudiera estar por delante y no por izquierda, y hacer uno o dos por delante y estar jugando por delante de Alan y del mismo Gorri, uh, pero miramos que a sí mismo no era suficiente, entonces tuvimos que, que poner un tercer medio más posicional por delante de los, de los delanteros. En el segundo tiempo pues, buscamos corregir en particular lo que eran las dinámicas de los centros, o sea, de estar más cerca del jugador que podía hacer el centro, donde no estaban y llegaran en los dos primeros goles en el primer tiempo, y que los tres medios pudieran proteger lo que era la zona más del punto penal en términos de segunda oleada. A los delanteros les pedimos que, que, que jugaran fuera de la marca, estaban muy cerca de la marca de los centrales de ellos por, por afuera, que jugaran más entre, entre, entre Jordan y los centrales de derecha y por izquierda. Y curiosamente la primera jugada a los 48 minutos es donde sale ese servicio con, con Harold que podía haber sido el 3-2. Después ese error nos echa mucho a perder, el equipo ha racionado bien, intentó llevar el partido para la, para, para, para, para, el, para la media cancha ofensiva para que el, la pelota estuviera mucho más cerca del área rival tuvimos algunas llegadas pero no, no conseguimos concretar sí o sea yo creo que la afición tiene toda la razón no, no fue por falta de apoyo que, que perdimos de este partido, bien al revés, o sea, cuando tú entras y, y miras una casa prácticamente llena, la afición metida y prendida desde el inicio, apoyándolos desde un inicio y hasta el final, pues te ves muy, a, muy apenado, ¿no? Entonces, le dijimos que hay que seguir trabajando, hay que, hay que darle vuelta a la página. Viene un momento, creo que puede ser muy importante en ese sentido, de cambiar el chip de una competencia a, la, a otra, Viene también un periodo de una grandecidad competitiva donde de, vamos a estar jugando cada, cada tres días, cada cuatro días. Y eso es algo que, que, que, que es importante porque queremos tener esa, esa oportunidad lo más pronto posible para, para cambiar todo esto. Entonces, hay que decirles que, que sí, estamos apenados igual que ellos, que estamos eh, preocupados y ocupados en relación a dar toda la vuelta que se tiene que hacer y que seguiremos trabajando aquí desde las 7 de la mañana a las 7 de la tarde para, para, para encontrar esa, esa solución que queremos, estamos en creer que sí la vamos a encontrar. ¿Cómo te llamas, perdón? Enrique, perdón. Enrique, yo cuando llegué aquí, el equipo estaba disputando tres competencias, al inicio de 2013, la Liga, la Copa y, y la Conca Champions. Y yo la primera vez que me senté en esta, en esta silla he dicho que aquí siempre vamos con todo para ganar en todas las competencias. Bien me acuerdo que en ese entonces los técnicos principales no tenían que viajar a, a los partidos de Copa, eso cambió después de lo, de lo que era el respeto por cada una de las competencias. Eso quiere decir, desde ese entonces y ahora también, que para nosotros, o sea, no es un tema de un cuadro titular, de respeto por la competencia y siempre sacamos a la cancha los mejores que tenemos. Si me preguntas, ¿tenemos muchas opciones en, este, en ese entonces? No, no tenemos, pero tampoco estoy preocupado con eso. Tenemos los jugadores que tenemos, hay el tema del, del COVID que, que nos llevó, por, por ejemplo, tres jugadores más, nunca me han escuchado decir nada sobre ese tema, tampoco van a, a escucharme sobre ese tema y los que tenemos somos los que, los que vamos a presentar en la cancha, que creo que andará muy próximo de lo que fue el equipo que salió hoy eh, para, para iniciar y que terminó disputando este partido. supuesto que, que, que, me, que me quedo muy triste con eso, ¿no? Yo, solo yo sé lo que trabajamos, solo los jugadores saben lo que venimos trabajando y solo nosotros analizando todos estos detalles desde la fecha 1 a la fecha 5, sabes que son cosas que, que te vienen pasando de una manera repetida y que normalmente no suelen pasar en un equipo de fútbol, pero la verdad es que los, los errores que están ahí te están penalizando de una manera tan, tan profunda que los resultados están están a la vista de todos, con un empate, casi de último minuto con, en, en lo que fue la fecha 1, y, y, y todos estos que se siguieran, ¿no? Entonces, creo que hay que seguir trabajando en esa dirección, tenemos un grupo que, que no echa la toalla, yo mucho menos, y entonces creo que si seguimos de esta manera, algún día uh, las cosas nos van a sonreír porque el trabajo está ahí, la calidad del grupo también está ahí, Uh, la respuesta que el grupo da de, mismo con, cometiendo todos esos errores también está ahí entonces esperemos que por lo pronto las cosas cambien de, de una vez de una vez para para siempre buenas noches Orlando Mira, está, está pasando nítidamente también en este momento por una falta, una falta de confianza y los errores se están penalizando mucho. Hay, hay, hay claramente un padrón en términos de lo que es, por ejemplo, consentir goles de, de centros. Hoy,